Ladies and gentlemen, good morning, we would like to inform you that right now we are taking some castaway passengers. After we will continue our navigation to Sanya. Oh yeah. About time that that one. I mean, those poor sorts were hanging on, weren't they? Helicóptero de Chinese Rescue. Eh, ya se rescataron cuatro personas que estaban en el mar y, faltaba una, y se les se les fue. Nosotros ahorita están tratando de rescatarlo. Eh, el mar está algo picado eh, y, sí, y hay mucho viento. Vamos a ver cómo nos va eh, para rescatar a la persona que falta. Ahora estamos ya de regreso a China eh, Y ya estamos llegando a Zanya Que es un lugar como... Bueno, es una ciudad que está es costera Y vamos a ir aquí a visitar unas aguas termales eh, Vamos a estar ahí un rato porque Inicialmente teníamos un tour que era para el Buda eh, Un Buda de 105 metros de altura Pero fue cancelado porque... Algo inesperado en el viaje de camino de, entre Hong Kong y Shanghai eh, encontramos unos náufragos y perdimos en, cuatro horas. Perdemos cuatro horas lo que los rescataba, venían los helicópteros por ellos, se hicieron todas las operaciones de rescate, pero cuatro horas. Entonces llegamos con cuatro, cuatro horas de atraso, tres cuatro horas de atraso aquí a Shanghai. Pero bueno, ya estamos llegando y a ver qué nos depara esta ciudad de China. Eh, llegamos a Shanghai, pero no podemos desembarcar sin antes de nosotros, sino que primero tienen que desembarcar a los náufragos, que recuperamos un 12 personas. Entonces, bien, primero tienen que bajar a ellos y ya después podremos bajar nosotros. Eh, y bueno, ya son las seis y media de la tarde. Nuestro... Ahí están los huevos. Nuestro tour de las aguas termales corre peligro. Corre peligro, no, sí. Mucho peligro, pero bueno, esperaremos que, que todavía lo podamos hacer. Ya están bajando los náufragos. Tienen que bajar primero antes que nosotros. Ahí... es ese huequito. Ahorita van a pasar por el otro puente. Esas son buenas noticias, quiere decir que no va a haber cuarentena. Porque okay, como que había ese riesguito ¿eh? De que nos pusieron en cuarentena Si habían algo raro en esos chinitos Llegó una camioneta Creo que es a donde se van a llevar los chinitos náufragos Esa camioneta de ahí Ay, se mueve mucho el zoom Ok, le seguimos narrando el rescate Rescate que hicimos, salvamos 12 vidas. Si sí, yo me aventé también por ellos al mar, bueno, no, la verdad es que no, pero sí, fueron 12 los que se rescataron, señoras y señores, buenas. Les informamos que en estos momentos estamos en pleno proceso de desembarque de los náufragos recogidos a bordo. En cuanto finalice esa operación, estaremos a la espera de recibir la libre práctica, una vez las autoridades portuarias ya están a bordo. Gracias por su atención. Ya están saliendo. Vamos que nos estorba el edificio gigantesco. su Mira, él es el que venía a la mujer Sí, por ah. él Sí, venía una señora a recogerla Ay, mira, ahí está la esposa yo creo que está Cómo no, ahí está ¿En algo? No. No, sí, en algo. Ahí como algo. Sí, mire, me otra moto ¡Vámonos! ¡Entendéis! ¡Vámonos! Ah, sí.